Y quiero resaltar la relevancia de esta inversión en esta infraestructura... ...dado que es una de las principales vías de acceso a la ciudad de Tudela. El Gobierno de Navarra tenía informes desde el año 2011... ...desde hace más de 10 años que afectaban a la infraestructura de este puente... ...a la seguridad y por eso bueno, pues el Gobierno de Navarra decidió hacer esta inversión... ...porque bueno, pues estaba afectando a la estructura y a la seguridad de esta infraestructura... ...tan importante para el acceso a la ciudad de Tudela... Y bueno, pues eh, quiero resaltar pues que según nos han explicado todas las intervenciones que se han hecho en la obra ha sido para garantizar la estructura y la seguridad de, esta, de este puente. Eh, tengo que decir que bueno, pues este puente, dado que el río Ebro es uno de los principales ríos de la península ibérica, que es afectado por grandes avenidas, teníamos que tener eh, muchísimo cuidado en garantizar la seguridad de la estructura de este puente y esa es eh, la actuación invertir en infraestructuras es invertir también en servicios públicos y por lo tanto bueno pues es invertir también en cohesión territorial y de ahí bueno pues la importancia de esta inversión ¿no? gobierno de navarra nafarroaco gobierno.